Un, dos, tres, y... si quieres un refugio tienes mi abrazo Si buscas un camino pongo mis pasos para que caminen con los tuyos Si buscas primavera te traigo abrirle Si quieres flore, flores nuevas te como y le parecía el, el suyo. Y no. Ya, sí, no. ¿Sí te, no, no, sí, te ha equivocado? No. te equivocado? No Que joder, que entonces no graba No te ha equivocado. Un, dos, tres, y. Si quieres. ya que haces? Venga. Un, dos, tres, y. Si quieres un refugio, tienes mi abrazo. te traigo abril, si quieres flores nuevas te cojo miles. Para ti eso yo te lo aseguro Que ayer no cojo el sueño pensando en ti compañera Y en tan buenos momentos que me esperas Que poco a poco estás viendo que me mueras Un arrebato de amor, Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso en palagarte de beso, y a pasito lento bailar conmigo. Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso palagarte de besos y a pasito lento bailar contigo. Colgar de una nube oh, oh, oh, oh, Sube, que sube, que sube Hasta colgar de una nube